el día de hoy veremos quién aguanta más vueltas ojo el récord como tal es de 5 vueltas que han aguantado máximo oh güey, si sí va rápido esto oh por 10 oh, okay, okay, okay, okay. Oh, oh, oh mira vamos a hacer 10 de ley y ahí vemos si sí se puede venga señora le doy 200 pesos y puede hacerme reír Señoras y señores, nos encontramos en Cataplume. Como vieron, el día de hoy nos vamos a enfrentar el Bebo contra mí. Así es, a ver quién aguanta más vueltas en el juego Insomnio. El día de hoy veremos quién aguanta más vueltas. Ojo, el récord como tal es de cinco vueltas que han aguantado máximo. ¿Querés aguantar más? No, no sé, es que no sé aguantar juegos, pero voy a tratar. El chiste es aguantar más, ok, vamos a ello. Uh. ¿Y qué será? ¿Por acá? No, por allá, ¿no? Contra la imagen ¿no? Ahora lo hemos visto por la atención Y esperamos que esté verdad bueno, sí se puede, más de cinco, sí. Sí, exacto. Vamos por la más de cinco. Que más de cinco y no, más tres, ¿no? no mames. ¡Venga! ¡Primera vuelta! ¡Vamos por el récord! Ay, el avión tengo un gancito. No, güey, sí va rápido este. No mames, tiene su vida, güey. Dale, Ok, banda. Ok, banda. Okay, banda. A huevo vamos a ver Instapalapa un chingo de veces. ¿Sí? Podría decir que lo conozco más... más está oh, por Oh, por Dios. Oh, bien, bien, bien. oh, oh, oh, oh, oh, oh, no un si Seguro que a ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh! Wow. ¡Oh! Hey, ¡Cacabate! ¡Cacabate! De ¡Sí! Mira, vamos a hacer 10 de ley. Y ahí vemos. Sí se puede. ¡Venga! Ok, banda. ¡No mames! Yo ya me estoy sintiendo un poquito más mareado. Yo, yo también. ¿10? Ah, van 10. Sí. ¡Oh! Yo ya abajo en esta, señor. ¿Ah? Sí, yo sí. ¿Ah? Necesitas cumplir una más. ¿Qué puede ser, amigos. La verdad, al final, gracias por todo. La dinámica es así, son preguntas hardcore. ¿De qué se trata esto? Tú tienes que hacerle una pregunta a él que él no se la sepa, güey. Pero tú sí te tienes que saber la respuesta. Igual tú. Hasta que alguien acierte la otra, habrá ganado. ¿Qué se va a llevar? 200 pesos en este momento. Así es, señoras y señores. Vamos a empezar primero que nada por Alan. Adelante, pregunta hardcore. Este... Este cuate. Ok, vamos a darle este... Las gracias por participar en este momento. Ok, ya sabes la dinámica, ¿va? Preguntas hardcore, ok, empieza tú. Eh, Nombre del dispositivo que frena y que tiene las balatas en los autos. Nombre del dispositivo que frena las llantas. Tiene, tiene las balatas. Eh. Tiene las balatas, ok, ¿cuál es? El caliper. ¿Cuál? Caliper. Caliper. No oh, mames. Es Caliper. No es Caliper. Entonces No es Caliper. Es Caliper, con Caliper. P. Ajá, con P. ¿Y tú qué dijiste? Caliper, es que no se escucha por el boca. <risa> ok, ok, se lo vamos a dar por buena. Está bien, está bien. Vas tú. Uh, ¿En qué año fue la Revolución Mexicana? ¿En qué año fue la Revolución Mexicana? <risa> no, no, me acuerdo. <risa> ¿Cómo se llama el vecino de Homero Simpson? ¿Cómo se llama el vecino de Homero Simpson? Ed Flanders. Ed Flanders, no, ma, está muy fácil, güey, 80% de los mexicanos se la saben, tú, ¿cuál? Eh, nombre del sacerdote de, asesinado en Guadalajara, en Tequila. Oh, esa es buena. Nombre del sacerdote asesinado en Tequila, Guadalajara. ¿Sacerdote? No, ni idea. ¿Cuáles? El padre este, Miguel Agustín, por Bueno, pues démosle un aplauso al señor este, Luis, eh, que acaba de ganar 200 varos. Muchísimas gracias por participar, me hiciste muy bien, pero no te llevas nada. Cuídate, güey. Este, venga, ganador. No, es cierto. <risa> ok, este, era broma lo de los 200 pesos. Ya cortamos. Ok, señoras y señores, hay 200 pesos en juego si alguno de estos compadres puede hacerme reír. Adelante. Venga el primero. Ahí está ¿Por qué la niña ciega tiró el cereal? ¿Por qué la niña qué? Ciega tiró el cereal. ¿Por qué? Porque su mamá le dijo, si lo tiras vas a ver. <risa> no. Eso fue cruel. Eso fue cruel. Cancelen. Iba un compadre manejando, Y le preguntan a otro compadre, oye, compadre, usted ya apoyó el teletón. Se decía, atropellé cinco hace rato. ¿Qué onda con esta juventud? No me sé nada, güey, lo pues siento, te fallé. Casi lo logra. ¡Señora! Le doy 200 pesos y puede hacerme reír. Este... ¿Cómo que podría hacerte reír? ¿Solo cosquillitas? No lo ya sé. Ya te reíste porque te dije solo cosquillitas y dices... Sí. ¿Aplica? Ay, ah, está bien, Sí porque tú me ¿Eh? es solo porque usted es muy linda, ¿sí? está bien, 200 pesos al contado, gracias gracias a usted, ya no vamos a jugar este juego señores, hemos terminado fueron, yo me aventé 11 vueltas ¿sí? 18 18 vueltas, yo ya estoy que ya, gracias por todo llévame cargando llévame cargando Te llevo? Bueno, pues muchísimas gracias a Cataplum por permitirnos grabar aquí. Muchísimas gracias. Vengan a subirse a Insomnio, no 11 veces o 18, sino una y con eso se divertirán como locos. Cuídense mucho. Besos. Bye.